que es algo que le interesa a muchos puertorriqueños. Agenda Puerto Rico, domingo a las 9 de la noche, por WIPR Televisión. ¡Defienda WIPR y los cantores de Bayabón! Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica.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 ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica... ...presentes como siempre aquí en el estudio. Ya son 149 millones de dólares los que se juegan mañana en Powerball... ...así que no te quedes sin jugar porque tú podrías ser un nuevo millonario... ...y celebrar la Navidad como siempre lo has soñado. Y en solo minutos... Sabremos si serás tú el próximo ganador o ganadora del premio de Loto Cash que tiene acumulado 610 mil dólares que te los puedes llevar a casa sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene acumulado 520 mil dólares. Juega y cambia tu Navidad.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 ¿Y qué tal si damos comienzo con el Wild Ball? Mucha suerte mi gente. Veamos cuál es el número de esta noche y es el 4. Repito, el 4. Ahora pasamos a Pega 2. Mucha suerte mi gente. Boleto hermano si jugaste Pega 2 y pendiente que aquí viene el primer número. Y es el 8. Segundo número es el 3. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 8-3, el 83. Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos. Si lo jugaste, boleto en mano y pendiente. El primer número es el 4. El segundo número es el 3. Y tercer número es el 8. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 4-3-8 el 438 y continuamos con pega 4 mucha suerte pendiente primer número es el 8 segundo número es el 9 tercer número es el 3 y cuarto número es el 3, repite el 3. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 8933. El 8933. Recuerda jugar con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces en los premios menores. Veamos cuál es el número del multiplicador de esta noche. Se acerca y es el 5 Repito, el 5 Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash Mucha suerte a todos Veamos los números ganadores Si jugaste Loto Cash Boleto en mano Que ya se acerca el primer número Y es el 28 Repito, el 28 Segundo número es el 26, repito, el 26. Tercer número es el 15, repito, el 15. Cuarto número es el 23, repito, el 23. Y quinto número es el 5, repito, el 5. Continuamos con el sorteo del Bolo Cash de Loto Cash de esta noche y es el 10, repito, el 10. Los números ganadores de Loto Cash son 28. 26, 15, 23, 5 y el Bolo Cash fue el número 10. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha. Adelante con el sorteo y mucha suerte. Primer número es el 34, repito el 34. Segundo número. Es el 8, repito, el 8. Tercer número. Es el 3, repito, el 3. Cuarto número. Es el 31, repito, el 31. Y quinto número. Es el 15, repito, el 15. Y pasamos al sorteo del Bolo Cash de la doble revancha. Y es el número 1, repito, el 1.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 mis amigos y en esta ocasión estoy en compañía de la licenciada denise miner ella es nutricionista y ahora mis queridos amigos sí que vamos a hablar con propiedad